Hola a todos chicos, bienvenidos a una nueva vez para el canal, soy Rubin 10 y el día de hoy les traigo Como pueden ver en el título, como pueden ver en la aventura y como pueden ver en este preciso momento La review del Omnitrix Touch, de Omniverse Vale, este Omnitrix eh, de partida hay que a, decir que es eh, bastante difícil de conseguir un buen precio Y si es que tú lo conseguiste un buen precio es porque realmente tuviste mucha suerte, como es mi caso ya que este Omnitrix como tal, en Ebay, tiene un costo que, bueno, pueden verlo en pantalla, es bastante elevado, ya sea nuevo o usado. Bien, yo lo compré en Mercado Libre, eh, lo encontré a muy buen precio, que, bueno, se lo voy a dejar aquí arribita, con el envío incluido. Ese fue como el costo total de este producto. Y la verdad, decirles que, bueno, los que me siguen en Instagram, que por cierto, el link está en la descripción, sabrán lo que puse, que este es uno de los Omnitrix que yo más deseaba. El que más me gustaba de Omniverse, y que yo pensé que nunca lo iba a poder tener porque tiene un costo bastante, pero bastante elevado. Bien, eh, primero que todo vamos a comenzar con el tema de bueno, esta explicación que les estoy dando. Luego vamos a ver la estética, el diseño, etcétera, etcétera, de la comparativa con la otra versión. Y luego vamos a ir eh, uno en uno con cada uno de los modos. Bien, eh, existe una versión 1 de este Omnitrix, que es muy similar a lo que vendría siendo este. Miren. Eh, la comparativa la voy a dejar al final Pero para compararle el 1 Que bueno eh, Tiene los colores así eh, Este no es por si acaso Este es un challenge Bueno, tiene los colores así Como el Omniverse Y la versión 2 es más Omniplasm si se dan cuenta Es como translúcida Transparente Mejor dicho Bien En cuanto a variedad O sea, en diseño Esta es la versión 2 El otro es la versión 1 Pero creo que no tiene ninguna diferencia más que la estética Bien, podemos ver que tiene la correa bien definida. Me refiero a que tiene la traslúceo aquí. Y esto lo tiene pintado. Y bueno, es como la correa que es en Omniverse. No como otros Omnidrix que simplemente la dejan de un color y ya estaría. Eh, bien, tiene esta entrada. Que esta entrada es para los... Eh, yo les lo voy a decir cassette. Que venían en figuras como Feedback. Eh, si no me equivoco, Idle también traía. Que, si no me equivoco, eh, nos mostraban sonidos de los Aliens. Yo no tengo ninguna así que no se los puedo mostrar eh, Tenemos bueno aquí el símbolo Que esto se levanta, después se los voy a mostrar Ahí está el sistema Y el botón, este botón al apretarlo eh, Se levanta la tapita Aquí tenemos la selección de modos Que este Omnitix en cuestión tiene tres modos Un modo de aliens Un modo de sonidos de otros Omnitix Y un modo de códigos Que en realidad es muy decepcionante porque solamente tiene dos códigos Este reloj Y el botón de encendido y apagado por otro lado tenemos, bueno, eh, la caja, o sea, la, el, donde van las pilas, y eh, bueno, la, los papeles. o sea, la descripción y todo esto que dice, que bueno, si lo tiene porque es original, <ríe> Perdón por eso, y el código que tiene en todas las figuras de universo. Bien, procedamos a lo que vendría siendo el funcionamiento, apenas lo encendemos, este suene, y prende una luz, que por cierto, eh, esto tiene que ir para abajo. Es muy curioso Porque bueno en La serie es para arriba Pero este en, en cuestión Los Sony Touch Tienen que bajar Para que funcione Correctamente Bien Vamos a ponerlo En el modo 1 Y apretarlo No me baja Porque tenía la correa Vale Ahí estaría Y si se dan cuenta eh, Se levanta este disco El dial Se levanta No se puede girar Porque evidentemente El de Universe No se gira Y esto Bueno Es movible si se dan cuenta... Uy, no si se dan cuenta, tiene... Eh, lo voy a apagar para desplegarlo. Bueno, tiene circulitos aquí. Estos circulitos son números. Y este es el botón C. Que bueno, yo lo considero el botón de acción. Vale. Ese sería el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6 y el 7. Perfecto. Eh, seguramente en pantalla les esté poniendo los números. De todos modos. Y vale. Eh, bueno, es de segunda mano. Quiero aclarar. Por eso se ve como un poco desgastado. Es una figura... O sea, es un... Eh, de bastante tiempo Y por eso está así No sé en qué mano estuvieron antes Así que simplemente hay que entender Que algo que es de segunda mano no va a estar En su mejor forma Vale Al prenderlo se ilumina esa luz Que creo que o sea, es la única luz que tiene esto Y bueno, podemos presionar Por ejemplo, el 1 y el centro Activa a Blocks El 2 y el centro Activa Feedback El 3 y el centro Gravatac. el 4 y el centro El 5 y el centro El 6 y el centro Y el 7 y el centro Esos serían todos los aliens que cuenta este reloj Los aliens que venían integrados en el Omnitic Touch Modo número 2 Este mantiene este sonido constante Y bueno, 1 el sonido de Alien Force si se dan cuenta Esto es cuando se transforma El 3 es cuando Bueno, son sonidos que usaron la serie para los nips Este es el de Alien Force Lo curioso es que la luz también cambia, miren Miren por ejemplo, ese se ilumina y este Como que empieza a ser así Vale, este Y este diría que es el, el del Omnitrix Fx. Y el del centro. Vale, ese sería todo el punto 2. Y el punto 3 que son códigos. Y que la verdad no son tan interesantes. Eh, seguramente se los ponga. Si no me equivoco uno es. Que bueno, es la transformación del... Del, del Omnitrix de la serie original Y eso ya sería todo Y bueno, ese es el Omnitrix Faltó solamente una última cosa Que vendría siendo el presionarlo Y al presionarlo, bueno, podemos volver a guardarlo Y eso estaría Y eso sería todo la review de este Omnitrix La verdad es que es muy bueno, a mí me gusta mucho Pero siento que igual se queda corto Para el precio que tiene, o sea Para el precio elevado que tiene, se queda bastante corto Ahora les voy a hacer una comparativa con otros Omnitrix que tengo como por ejemplo el que ustedes conocen, que es el Omnitrix de, de Omniverse, que es el del 24 horas con el Omnitrix. El, la última review de Omnitrix que trajimos, que era el de Alien Force, que está ahí. Y el bueno el clásico FX, que es como el mejorcito el mejor Omnitrix de todos. Y eh, bueno, no cabe en pantalla, así que voy a quitar el FX de, del lado y voy a poner el... El Omnitrix básico. Si se dan cuenta. El Omnitrix Touch. Es gigante. Algo que a todos nos gusta del FX. Es que es bastante delgado. Por ende queda muy práctico en la muñeca. En cambio al momento de ponerse este en la muñeca. Eh, uf, se te ve un, un cuadrado gigante. Bueno de todos modos. Mis muñecas son muy delgadas. Pero bueno. Esa ha sido toda la review de este Omnitrix Touch. Versión 2 Omniplasm. Espero les haya gustado. Ya saben. Si quieren apoyar al canal. Pueden hacerse miembros. Si quieren, si son nuevos, pueden suscribirse al canal, y meterse en nuestro servidor de Discord en hispano, seguirme en mis redes sociales que vendrán siendo Instagram. Así que eso. Un saludo y nos vemos la próxima vez en un nuevo video. Y díganme ustedes cuál es su Omnitrix favorito. Tengo esa duda. Cuál, es, cuál de todos los Omnitrix es su favorito. Ahora sí, un saludo y nos vemos. Adiós.